Invitamos nuevamente a nuestras cinco finalistas al escenario. Ahora sí, señores, este es el momento. El momento que todos hemos estado esperando. Cinco bellas jóvenes se han destacado de entre todo el grupo. Pero solo una de ellas será coronada como la reina de la provincia de Loja. Para el periodo 2019-2020. Tenemos que agradecer a Funeraria Jaramillo, quien ha sido quien ha donado la corona que portará la nueva soberana de la provincia. Esta joya que lucirá la nueva soberana de la provincia de Loja está realizada con la técnica de joya de piedras semipreciosas turquesas, zafiros y cristal de roca. Diseñada por Jonathan Tello para la elección de la reina de la provincia de Loja, vamos a solicitar ahora mismo los resultados que han sido validados por el notario segundo del Cantón Loja, el doctor Vinicio Sarmiento, a quien también agradecemos por esta noche y por el aval de estos resultados. Muy bien. Y conozcamos cuáles son nuestras nuevas soberanas de la provincia. Es momento de conocer quién es la señorita Acción Social. Es la representante del cantón Puyango, la señorita. Yaripsa Natalia López Cordero. Realiza la entrega, impone la banda, como señorita Acción Social, la señorita Jessica Contreras, virreina de la provincia 2018-2019. El aplauso para la nueva señorita Acción Social. Señorita Turismo es la señorita Mariangeli Milena Jaramillo Jaramillo, representante del Cantón Quilanga. La nueva señorita Turismo es la representante del Cantón Quilanga. Impone la banda la señorita Daniela Ortega, reina de Loja. La representante del cantón, Quilanga Marengeli Jaramillo, es nuestra nueva señorita de turismo. En este momento conoceremos quién será la señorita Loja Federal. Dignidad que ha recaído en la representante del cantón, Pindal, Elda Mercedes Espinosa Valdés. pone la banda la señorita Alegría Tobar Miss Internacional Ecuador Felicidades a la representante del Cantón Pindal Ella es la nueva señorita Loja Federal Ahora sí, ahora sí el corazón me empezó a palpitar más rápido. Señores, nos quedan solamente dos, dos candidatas, una de ellas. Porque este momento sabremos quién es la virreina de la provincia de Loja 2019-2019. 20. La nueva virreina de la provincia es la representante del cantón Catamayo, Nayeli, Michelle, Jiménez, Jiménez. Los Ángeles Álvarez Correa es la nueva soberana de la provincia de Loja. Impone la banda a la virreina, la licenciada María José Coronel, viceprefecta de la provincia de Loja. Y en este momento solicitamos la presencia del ingeniero Rafael Dávila Egues, prefecto de la provincia de Loja, quien impone la banda consagratoria. A la nueva soberana de la provincia de Loja. María de Los Ángeles. Álvarez. Correa. Es del Cantón Espíndola. Muy bien, queremos agradecer a cada una de las personas que se han dado cita en esta noche para ser partícipes de esta para conocer a nuestra nueva soberana, la nueva representante de la provincia de Loja 2019-2020. El aplauso para nuestra nueva soberana, María de los Ángeles Álvarez Correa, la representante del cantón Espíndola. soberana nuestra reina actual la reina 2019-2020 lady quiero agradecerte públicamente por estar acá a todos nuestros invitados especiales a la señora viceprefecta del oro que estuvo acá como invitada especial también gracias por venir y por hacer lazos de hermandad con nuestra provincia hermana loja tiene nueva soberana y es María de los Ángeles Álvarez Correa Lady, tenemos nueva soberana Loja vive sus fiestas Y reiteramos la invitación el próximo 20 de septiembre Porque Loja vivirá la noche de la lojanidad Con la presencia especial del maestro Lisandro Mesa Será un evento especial en la plaza de San Sebastián donde va música y mucho colorido. Lady, puesta la corona, puesta la banda, tenemos nueva soberana de la provincia de Loja.